estuvo con nosotros el Papa Benedicto XVI, fue el tiempo suficiente para dejarnos grandes mensajes y una tarea importante para recuperar la paz. En su visita se solidarizó con los periodistas asesinados, pidió que se recuperara la tranquilidad para las familias y pidió a los fieles no apartarse del camino del Señor. Llave significa decirle a un personaje, eres parte de nuestra comunidad, por favor entra a casa, la casa también es tuya, te siente siéntete como en familia. Y ese fue el mensaje que se le dio en Guanajuato, en Silao este y, y obviamente en el estado, eh, su santidad, llega usted a casa, aquí están las llaves del estado, las llaves de Guanajuato capital las llaves de Silao y obviamente las llaves de León. En León, en Guanajuato y en México nos distinguimos por ser hospitalarios y así como recibimos a los amigos, tenemos que recibir obviamente a su santidad, al Papa, ¿verdad?, al líder de millones, de miles de millones de católicos en México y en el mundo. Ese es, que el Papa estaba en casa y que nos sentíamos junto con él, obviamente el Padre de la Iglesia, el Padre de nosotros. El museo que llamamos del Papa Benedicto, donde tenemos conservadas pues todas las cosas que él usó. Aquí empezamos, voy a empezar por la casulla porque eh, es la que trajo Benedicto XVI para celebrar una casulla morada el día que iba a celebrar aquí. ...como era, estábamos en Cuaresma... ...pues una casilla morada... ...que nos la dejó de recuerdo... ¿Mm? ...tenemos también... ...el reclinatorio... ...que se hizo... ...especial para esta... ...visita... ...lo hizo un carpintero... ...de aquí de León... ¿Mm? ...y tenemos en fotos... cómo lo fue elaborando... ¿Mm? poco a poco ¿Mm? eh, pues era un señor mayor con su hijo pero que lleno de emoción ¿eh? lo hizo con un esmero y un cariño donde grabó el escudo del Vaticano y también en un ladito puso, tuvo el detalle de poner también el escudo de nuestra congregación Tenemos también el mantel aquí en el museo, en el, mantel, el mantel del altar que bordaron las hermanas que tuvieron el detalle de regalarlo, el sillón que él tuvo en su habitación, ¿m? quedó aquí mmm, en el museo, no se ha vuelto a usar y el que tuvo en el comedor porque si necesitaba un sillón que tuviera brazos entonces se le se le acomodaron para que él pudiera estar a gusto tanto en el comedor como en el en su habitación no se han vuelto a usar ninguno de los dos están aquí como recuerdo están también bueno ya dije que el cáliz se mandó al museo de la casa general donde están ...los restos y todos los recuerdos de la madre fundadora... ¿eh? ...pero pusimos aquí otro para que no quedara un poco... ...se echara en falta... ¿eh? ...que algo tan importante como un cáliz no estuviera aquí... ¿eh? si sí tenemos los dos candelabros... ...que también trajeron de regalo... ...y tenemos también eh, la ropa de cama, las sábanas... ...y toallas... ...las toallas son las que él usó... Eh, ...todas de la, de la casa... ...las sábanas... ...durmió tres noches... ...y entonces repartimos... ...una noche... ...pues trajo... ...unas sábanas... ...la esposa del gobernador... ...la segunda noche durmió... ...en unas sábanas... ...que bordaron unas indígenas... ...y que las trajeron también de regalo... ¿eh? ...y la tercera noche... ...pues las sábanas eran de aquí de la casa... ...y son las que tenemos aquí también... ...de recuerdo... ¿eh? ...también tenemos de recuerdo... ...aquí los platos, cubiertos... ...vasos, copas... Eh, ...que él utilizó en cada... ...una de las comidas... ¿eh? ...también las cosas de aseo... ...que el puso y quedaron aquí como fue el champú la pasta de dientes cepillo de dientes jabón esponja eh, todo eso quedó aquí y entonces lo recogimos y lo guardamos aquí en el museo ¿Mm? eh, también tenemos dos libros donde pues de la visita de benedicto ¿eh? ...para que queden aquí como, como historia en su visita aquí a León. Y bueno, pues hay gente que nos pide, que lo sabe que tenemos el museo... ...y que nos pide visitarlo y si lo, si lo mostramos y se lo enseñamos a quien nos lo pide. A la hora, cuando el Papa estuvo hospedado en el Colegio Miraflores... A la hora de las comidas, desayuno, comida y cena, nos sentábamos en una única mesa. Éramos 11 personas, era una mesa redonda, más o menos grande, y ahí estábamos todos comiendo con el Papa, conviviendo con el Papa. Este, el Papa llegaba frecuentemente agotado de las giras. Entonces, a la hora de la comida no era como para desbordarse, sino que había Pacates había momentos de, de, de escucha, de silencio... ...así que no fue una, un encuentro personal conmigo... ...sino con todos los que estábamos en ese momento... ...hospedados en el Colegio Miraflores. Y nos encontramos ahora en el comedor... ...donde el Papa eh, recibió sus alimentos... ...las tres comidas, desayuno, comida y cena... El, ...el comedor está igual que, que en ese momento... ...así estaba también, no le hicimos ningún acomodo... ...ningún arreglo, de nada... ...solamente es que en la cabecera... ¿eh? ...estaba el escudo del Vaticano... ...a la izquierda del Papa el cuadro... ...de una réplica de la Virgen de Guadalupe, de la Basílica... ...y a la derecha del Papa, pues un cuadro... ...igual que el de la Virgen, pero de San Juan Diego... ...que también lo trajeron de la Basílica... ...de Guadalupe de México... ...esos dos cuadros fueron retirados... ...una vez que el Papa eh, se marchó a Cuba... ...pues los cuadros los recogieron... ...y los devolvieron otra vez a la basílica... Eh, ...nosotros hemos puesto uno... ...del mismo tamaño... ...que el que tuvimos cuando el Papa... ...pues por tener ese recuerdo... ...de, de cuando él se puso delante... ...del cuadro de la Virgen de Guadalupe... Ahí, ...aquí en el comedor... ...y mirándola pues... ...oró un, un breve tiempo... ...aquí él, él lo acompañaba su séquito... ...como su secretario particular... ...el doctor que, lo, que vino de Roma con él... ...y que lo acompañó en todo momento... ...y algunas de las autoridades eclesiásticas... ...que lo acompañaban... ...aquí nosotras lo único que hacíamos... ...era servirles, servirles los alimentos... ...sí que él, eh, según le servíamos... ...pues, mmm, tenía la deferencia de, de hacernos alguna pregunta de... ...pues al principio qué religiosas éramos, eh, cuántos alumnos teníamos en el colegio... ...alguna que otra pregunta así en un breve español... ¿Mm? ...siempre muy cálido, ¿eh? mm, muy amable, mm. es la... la... ...la amabilidad personificada... Y, ...y bueno, pues lo mismo, cada vez que entramos aquí... ...pues siempre lo recordamos esa presencia de él... Eh, ...creo que con esto, pues damos por finalizado el recorrido... Eh, ...de esta casa, recorrido que él hizo... Eh, ...y que pues nosotras nos sentimos agradecidas a Dios y a él por haber aceptado el estar aquí. Y al señor arzobispo Guadalupe y al señor Nuncio, que estaba en ese momento, Christopher, que son los que nos facilitaron que pudiéramos tener esa experiencia. ¿Cuál fue el que más me impactó? Este... ¡híjole! Pues me impactó yo creo que más el momento de la, de la celebración eucarística. no este, pues ver tanta gente reunida porque pues veníamos de un papa del papa Juan Pablo II que pues marcó mucho a las personas entonces pues toda la gente como que traía una, una imagen diferente de este papa una imagen más de un papa más lejano más frío eh, pero el conocerlo a a fondo en esta parte porque pues implica eh, cubrir un evento implica pues meterte en la vida de la persona para ver a quién vas a, a cubrir entonces pues conocerlo conocer su pensamiento este su, su fe eh, creo que es algo que ha marcado ha marcado mucho en, en mí esa esa parte como católica pues ahora sí que estar Preparada siempre para tener las puertas abiertas a Cristo, para no dejarnos intimidar este, por los retos este, que se puedan venir de, del mundo para no, pues no juzgar, no juzgar a las, a las personas. En este caso, bueno, como decía, eh, se tenía una imagen del, del Papa. Pero ya con esa cercanía que él tuvo, que él, pues todos los gestos que él tuvo, que expresó en, en su momento, pues sí fue algo que en donde él marca una, una diferencia, ¿no? Se ve que es un, que es un papa pues, que procura también el cuidado de esa, de esa iglesia, que hay un cariño por esa iglesia y por las personas que lo acogen. Más de 15 años Gaudium ha dado a sus lectores información oportuna de la fe y de la actualidad. Sabemos lo importante que es estar bien informado. Es por eso que ahora podrás encontrar tu semanario Gaudium en tu puesto de revista más cercano y en su versión digital en gaudium.codipacleon.com. Punto .org Nuestro trabajo es formar e informar. Semanario Gaudium, el periódico de la Arquidiócesis de León. Pues toda esta parte de, de valores espirituales con la que vivimos y con lo que las familias leonesas viven hasta la fecha, pues se vieron fortalecidas con la presencia de su santidad. Para todos los que en su momento preguntaban a qué venía el Papa y, y, y, y, y por qué y demás, no, no se necesitaron grandes discursos, que vaya que sí los hubo, pero no se necesitaron grandes discursos para entender eh, a qué venía y sobre todo para eh, sacar un enorme provecho para, para la región, para México, que estaba viviendo un momento muy difícil eh, en fe y en muchos otros sentidos. Yo creo que no. No es que sea... Este, es, es como un entorno general. Eh, las situaciones han cambiado un poco, las situaciones de la sociedad en general eh, no han mejorado mucho todas las situaciones estas sociales de la pandemia, antes de la pandemia eh, la búsqueda del poder de ciertos grupos, no ha ayudado, ¿sí? eh, de hecho eh, la religión como tal también está teniendo sus, una baja, las creencias están eh, a la baja también, creo que necesitamos hacer más trabajo para que esas palabras no nada más queden como una anécdota de la visita, sino de que se empiece a hacer trabajos importantes pues para empezar a revertir ciertas áreas. Yo sé que eh, no, es para la, no es culpa de la gente o del grosso del, de la sociedad, pero este, pues, no hemos podido hacer nada para contrarrestarlo. No estamos muy mal, estamos graves, <ríe> pero todavía creo que lo podemos solucionar, este, pero dependerá de todos. Ojalá que eh, aprovechando estos 10 años de, de la visita, pues se le dé una refrescada a esas, a esas palabras y pues que nos ayude a, a pues volverlas a integrar a nuestra forma de vivir. Bueno, esto es muy difícil entenderlo porque ya me dijeron muchas veces la pregunta desde si antes que viniera el Papa. El Papa va a estar tres días en León. ¿Cree usted que con tres días que esté va a cambiar el ambiente? se va a transformar y evidentemente que yo les decía no, efectivamente no pero el Papa no viene a eso viene a apoyar la evangelización conforme los criterios de la nueva evangelización que el Papa ha promovido y también en la línea de lo que el documento de Aparecida ya había señalado y cada diócesis tiene sus propios proyectos sus propios planes de pastoral entonces, el Papa venía a fortalecer lo que ya estaba poniéndose en práctica y ya a estimularnos a seguir adelante. Quizá una de las aportaciones, desde mi punto de vista, más valiosas del Papa Benedicto, fue la invitación a la esperanza. Desde que vino él, ya había una situación de violencia muy fuerte. No... En la medida en que la tenemos ahora que se ha desbordado Pero ya había violencia Y el Papa repitió muchas veces eso El mal no vence al bien Hay que tener confianza en que el Señor está con nosotros Y confiados en esa seguridad Vamos a seguir adelante Esperanzados Y tratando de que nuestro pueblo Viva los valores del Evangelio esto lo digo también porque hay quien pensaba que el Papa venía con fines políticos y todo su mensaje es en la línea netamente de evangelización. Creo que eso podría decir en forma de síntesis. Lo que más se grabó en mi hay muchas cosas, hay mucha, desde laborales hasta espirituales. Se es, puede decir que laboralmente lo que más me impactó fue el, el trabajo en conjunto de todas las áreas comprometidas, de, de todo. Sí me impresionó, eh, me gustó y vi de, de primera mano cómo el trabajar en conjunto puede sacar adelante proyectos muy importantes. Del lado espiritual, el ver cómo una figura que se tenía como algo muy serio, muy formal, se dejó llevar por la gente, es maravilloso, todavía me pongo hasta chinito, de acordarme de, de, de, de todo el calor de la gente, cómo cambió la perspectiva de, de, del Papa en este caso, y cómo sí si se sintió que estaba a gusto y que estaba cómodo. ¿no? Toda esa interacción que hubo en, en ciertos momentos de la visita, para mí es lo más maravilloso, se quedó muy grabado de, de cómo se, se baja a una, a una personalidad que se tiene muy arriba, cómo la integras al, a la gente y la gente la acoge. Nada más para ser enfático, en el momento más significativo que tuve eh, durante la visita de Su Santidad eh, fue ese encuentro cercano con, con el Papa Benedicto en el atrio de catedral donde se detuvo a saludar decíamos, a varias personas, eh, miembros de del personal de catedral, miembros del personal del obispado que estábamos ahí eh, acompañando y esperando el recorrido precisamente.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 La creación de Radio Cristo Rey fue fruto de la visita del Papa. Fue un, un proyecto que inicia con la visita del Papa, que el Padre Marcos estuvo al frente de ese proyecto. La verdad, un proyecto muy profesional. El Padre Marcos hizo su, su proyecto de tesis, si no me equivoco, sobre los medios de comunicación en el sistema diocesano y tuvo la oportunidad de concretarlo en, en Radio Cristo Rey. En realidad nosotros no habíamos incurrido a ese nivel. Eh, el padre Marcos pues, fue el que llevó a un nivel de verdad de mucha calidad en Radio Cristo Rey, en donde se tuvo la oportunidad de tener programas de análisis, programas también de entretenimiento, de crónica. Eh, había, recuerdo, un, un este, programa que se llamaba Un Café con Benedicto, si no me equivoco este era el nombre. Eh, de mucha calidad, entonces a partir de ahí es como surge la iniciativa de que esta estación de radio por internet siguiera permaneciendo y es la que actualmente tenemos, que es una radio de mucha calidad, no únicamente por la tecnología que hay, sino también por las personas que ahí colaboran, por el padre de Marcos que la dirige. Fortalece las actividades de radio Cristo Rey. Sí he tenido la oportunidad de escucharla algunas veces y creo que hacen una buena labor que es muy útil. Todos los medios de comunicación son siempre útiles, pero la prensa como que va siendo difícil ya que los jóvenes se interesen. Es más fácil escuchar el radio. Entonces, todo lo que ustedes hacen a través del radio, que tenga una finalidad netamente evangelizadora, que ayude a fortalecer el trabajo de evangelización que ya tiene la diócesis y las parroquias. Como dicen los políticos cuando terminan, es cuanto. Agradezco la posibilidad de haber vivido esa experiencia, agradezco ahora la, la invitación de compartir algo de esto que hemos vivido, eh, viendo por ahí las fotografías, videos, algo de la información. Eh, la verdad es que pues ya quisiéramos que, que pronto León tuviera la posibilidad de vivir algo similar. Ojalá que pronto suceda. Esta ciudad sigue siendo igual de católica, sigue siendo muy ferviente y muy devota y esperemos que pronto eh, tengamos la posibilidad de vivir nuevamente otro encuentro con su santidad. Muchas gracias. Pues muchas gracias por, esta, por este detalle de querer que compartiéramos y que pueda llegar pues, un poquito el mensaje de lo que es Benedicto ¿eh? como persona consagrada. ¿Eh? Eh, no dudo de que cuando hablamos de, de santidad pensamos que los santos se hacen cuando los proclaman santos y el santo se hace en su vida día a día y yo creo que él nos lo está manifestando en ese día a día de su santidad ¿Eh? entonces solo falta que algún día, el día que le toque, pues que sea proclamado ante la Iglesia lo que se ha ganado durante todos estos años, que Dios nos lo ha dejado como ejemplo. Pues muchas gracias y, y aquí estamos para servir. Bueno, pues aprovecho yo la ocasión para mandar un saludo a toda la Diócesis de León, muy especialmente al presbiterio. Siempre los tengo presentes en mis oraciones. Recuerdo la estancia en mi diócesis de León, de casi 18 años. La recuerdo con mucho cariño y le doy gracias a Dios que me permitió tener la oportunidad de estar en medio de tanta gente buena que me recibió y me aceptó con cariño. Y pues no puedo sino agradecer a toda la comunidad leonesa esa actitud que hay conmigo. Les voy a decir así nada más como en broma. Ahora que se decidió el final, la final de fútbol entre el Atlas y el León, todos me decían, seguro que usted le va al Atlas, pues es de Guadalajara. Fíjate que no, yo le voy al León. Sí, porque León sigue estando presente en mi corazón. Para todos un saludo muy cariñoso, y pidiéndole sus oraciones por mí. El 26 de marzo, todo México se despidió del Papa, dejó una huella imborrable. Se llevaba a nuestros corazones y nosotros deseábamos viajar con él. Desde ese momento, Benedicto XVI partió sabiendo que era un Papa mexicano y finalmente nos regaló una frase que nos llegó al corazón. Debo decir que México va a permanecer siempre en mi corazón. Ahora puedo entender por qué el Papa Juan Pablo II decía Ahora me siento un Papa mexicano. Mi breve pero intensa visita a México Llega ahora a su fin. Pero no es el fin de mi afecto y cercanía a un país que llevo muy dentro de mí. Me voy colmado de experiencias inolvidables como inolvidables son tantas atenciones y muestras de afecto recibidas. Agradezco las amables palabras que me ha dirigido el señor presidente. Así como lo mucho... Y las autoridades han hecho por este entrandeable viaje. Y todas las gracias de todo corazón a cuantos han facilitado o colaborado para que tanto en los aspectos destacados como en los más, en los más pequeños detalles, los actos de estas jornadas se hayan desarrollado felizmente. Pido al Señor que tantos esfuerzos no hayan sido vanos y que, son, que con su ayuda produzcan frutos abundantes y duraderos de la vida de fe, esperanza y caridad de Luón y Guanajuato, Gua, Guana, de México y de los países hermanos de Latinoamérica y de Caribe. Ante la fe en Jesucristo, he sentido vibrar en los corazones y la devoción entrañable a su madre, invocada aquí con títulos tan hermosos como el de Guadalupe y la luz que he visto reflejada en los ojos. Deseo reiterar con energía y claridad un llamado al pueblo mexicano a ser fiel a sí mismo y a no dejarse am am am amedrentar por las fuerzas del mal, a ser valiente y trabajar para que la sabía de sus propias raíces cristianas haga florecer su presente y su futuro. También he sido testigo de gestos de preocupación por diversos aspectos de la vida en este amado país, unos de más reciente relieve y otros que provienen de más atrás y que tantos descaros siguen causando. Los llevo igualmente conmigo, compartiendo tantas las alegrías como el dolor de mis hermanos mexicanos, para ponernos en oración al pie de la cruz, en el corazón de Cristo, de que emana el agua y la sangre redentora. En estas circunstancias, aliento ardientemente a los católicos mexicanos y a todos los hombres y mujeres de buena voluntad a no ceder a la mentalidad utilitarista que termine siempre sacrificando a los más débiles e indefensos. Los invito a un esfuerzo solidario que permita a la sociedad renovarse desde sus fundamentos para alcanzar una vida digna, justa y en paz para todos. Para los católicos, esta contribución al bien común es también una exigencia de esa dimensión esencial del Evangelio, que es la promoción humana y una expresión altísima de la caridad. Por eso, la Iglesia exhorta a todos sus fieles a ser también buenos ciudadanos, conscientes de su responsabilidad de preocuparse por el bien de los demás, de todos, tanto en la esfera personal como en los diversos sectores de la sociedad. Queridos amigos mexicanos, les digo adiós en el sentido de la bella tradición, expresión tradicional hispánica, Queden con Dios, sí a Dios, hasta siempre en el amor de Cristo, en Él que todos nos encontramos y nos encontraremos. Que el Señor les bendiga y María Santísima les proteja. Muchas gracias.